Esto pasa en la tribu Ahora exijo saquen de planta permanente en la tribu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 ¿Qué pasó? Se entrar con minas. así vamos a tener que retirarnos gentilmente. Bienvenidos además, a la auténtica fiesta de la radio. Han votado para esta edición de los premios en números redondos 25.000 oyentes y 1.300 trabajadores y profesionales de todas las radios. Por eso el Consejo Asesor premia, por el esfuerzo y la responsabilidad con la que se desempeñó en su trabajo, a Facundo Acuña. Un aplauso para Facundo Acuña, FM en tránsito. Para los familiares de las víctimas de ONCE y de Castelar que todavía están exigiendo justicia y que esperemos que la justicia precisamente se haga presente y les diga quiénes son los responsables de la pérdida de las 51 víctimas en ONCE y las tres víctimas en Castelar. Bien, bien, bien, Paradojas de, de las cosas a las radios comunitarias nos han tildado de truchas durante mucho tiempo y ese día eh, nos llamaron todos los que nos tildaron de truchas durante muchísimo tiempo para que contemos qué era lo que estaba pasando, para que digamos qué era lo que estamos viendo. Eh, decidimos salir y decidimos contar en todos esos lugares de la mejor manera posible, tratamos de hacerlo con responsabilidad, pero fueron esos que nos tildaron a nosotros de truchos durante tanto tiempo los que durante cuatro años y durante 30 años de democracia, frenaron lo que fue una discusión para una ley de la democracia. Por esto el Consejo Asesor destaca el trabajo de Radio La Colifata. Voy a leer el mensaje de Alfredo Olivera, el director de La Colifata, que nos escribió ahora una media hora. La Colifata, micropráctica estética, atentado político en alegría de palabras. Cuerpos en movimiento para resistir la brutalidad de la desidia y el abandono. Colifata es deseo y lugar para los que todavía soñamos. Gracias, Éter, y un abrazo cuervo a toda la familia sanodonesística. Oh. Alfredo Olivera. Bueno. Yo quería decirles a todos los hombrecitos, después de canto a todas las mujercitas, que tienen nuestro mirado al lo que nos pasa, que tienen nuestra mirada de lo que nos pasa. Ahí estamos. Chao. Bueno, eh, yo quiero agradecer a Eter. Eter a mí me enseñó el periodismo ...en una de sus escuelas y hoy tuve el gusto de encontrar a uno de mis profesores también... ...en FDM, la tribu, también hice un taller de periodismo y me sirvió para... ...de mucho, como mencionaron también, me sirvió para estar frente al dolor... ...de ver a mis compañeros heridos, eh, médicos, enfermeros, periodistas, colegas también y me sirvió para ser fuerte y poder comunicarlo a los oyentes que tenemos y a otros oyentes que nos escuchan en el extranjero ni en el interior del país. El premio a la producción artística, en este caso institucional. Vamos a ver el grupo. Thanks. Pasta de todo. Eh, la ventana de Vuelta a Carrejo está complicada de una manera impresionante, pero no tenemos fe. Eh, vamos contra la Metro y contra Radio del Plata. Ya no, dos, eh, dos grandes, o sea, gigantes, nosotros chiquitos, equipo chico que da sorpresa. ¿Qué equipo, Hoy chico, se favor, ¿Qué equipo chico? está. Por favor, equipo chico está diciendo como esto Eso es más o menos lo que vivimos todos los días en producción Metro y sé que Un día de derrotas. La verdad que comenzando con los hololíticos y terminando por estos premios que nunca me gustaron, la verdad no sé para qué vine, los amochitos no tenían mayonesa. Por un metro y medio. Venimos al año que viene. injusticia, pero vamos a seguir luchando, vamos a ir a los tribunales, vamos a ir a los tribunales interamericanos, a donde sea, para, para que se reconozca, se reconozca nuestro trabajo, pero ahora no voy a decir de gobierno norteamericano de